Mis queridos amigos del Rincón del Ford, los más grandes, la comunidad más grande de YouTube. Eso sí es de gangsters, de La hinchada que más tiene aguante, ¿cómo andan, che? Bueno, acá está el proyecto. Últimamente me está yendo muy bien con las historias que les estoy contando. Esos bastardos me mintieron. Eh, los datos más interesantes del Falcon, de la F-100. Pero el proyecto no se abandona, ojo, que estamos más a full que nunca. Bueno, les comento, el, el motor del Falcon arrancó. Hiciste lo correcto papá. Arrancó bien Ya les voy a hacer un resumen de cuál era el problema Fíjense el piso, lo levanté bien ahí Bien levantado del piso para poder meterle mano Fíjense qué hermosa que está esa llanta Ya que el motor no golpea más Aparentemente y no hace más ruido extraño el próximo objetivo es eh, poner la caja, vamos a poner la caja ahí, el cardan que está impecable, así que vamos a pintar, vamos a darle un buen, una buena mano de convertidor de óxido, te este traigo una pérdida de aceite habrá tenido, y después tenemos que seguir, a ver si me enfoca la cámara, tenemos que seguir allá, sacando toda esa grasa, vamos a poner la caja y después lo que queda es eh, pintar la parte eh, derecha del vano motor, yo no sé si les mostré cómo quedó el vano motor. Así es como me ha quedado este lado del vano, estoy bastante contento con el resultado y falta pintar esta parte, ves. que alejar un poquito más, impecable está esta parte del auto, ninguna picadura, nada, nada extraño, mirá amigo, mirá cómo ha quedado, un espectáculo che, pero mirá qué lindo que está, convertidor, le di como 300 manos ¡Ah! Y ahora queda poner la caja nomás Nada más, nada más Tengo que ver el tema de esos cables De acomodar eso del, del freno Va quedando amigo eh Convertidor de buena calidad Todo Fíjate allá Un espectáculo como ha quedado una buena, le pasé cuatro manos, cinco manos, para que tenga una capa bastante gruesa. Y después voy a ver si le, pago, le paso brea. O si alguien tiene algo mejor para pasarle, le paso. Me olvidé comentarle que acá adentro también pinté todo con convertidor. Quedó bastante, bastante prolijo y bastante lindo. Así que estoy muy contento. Turita al vano motor y esto va quedando como lo imaginaba hace dos años gente, ya le dimos la primera manito bien ligera, de a poquito de a poquito. Nada es mejor que mostrarles cómo quedó el vano motor con un día de lluvia todo mojado donde se puede ver el reflejo de lo hermoso que ha quedado Fíjense ahí el cromado que tiene esto Hemos puesto la caja Bueno hay... che, acá está el Pérez que saluda a todos los seguidores A ver, un saludito claro. Vamos Vamos poniendo la caja No lo puedo creer Después de dos años, el auto vuelve a tener su cajita. Tuki, tuki, tuki. Obviamente acá perdí un poquito porque le puse el aceite. Consejo, consejo me parece que no hay que poner aceite antes de entrar a la caja porque vas a perder todos los, los litros de aceite que pusiste. Y así hemos finalizado el video del día de hoy. La verdad que estoy muy, pero muy, pero muy orgulloso y contento de cómo ha quedado el pobre diablo no me lo esperaba, no esperaba que quedara tan lindo, tan brillante, así que el próximo video que suba, va a ser poniéndole el motor, estamos a full, queremos dar una vuelta sí o sí antes de que termine este año, así que en el próximo video esto que ven acá afuera, va a estar ahí, ahí adentro, nos estamos viendo en la próxima, ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo.